date prisa ya que el cupo es limitado Hoy, en Noches de Census, cambios en materia de CFDI. Presenta, maestro en impuestos, Pedro Carlos Ramírez. Y como invitado especial, maestro Eliseo Aguilar Florentino. Noches, amigos, nuevamente bienvenidos a su programa Noches de Census. Hoy 12 de enero de este nuevo año 2022. Los saluda su servidor Carlos Ramírez. Y pues el día de hoy vamos a tener un invitado eh, bastante especial para su servidor. Fuimos compañeros por allá en la carrera, en la licenciatura en Contaduría Pública. Por allí el, el destino nos separó, pero pues nos volvemos a encontrar en estos momentos para compartir también eh, algunos temas relevantes en materia fiscal. El día de hoy vamos a tener un tema que considero que muchos de ustedes están interesados en saber estas nuevas modificaciones, aunque nos encontramos en un periodo de transición pero pues ya nos vamos a enfrentar en poco tiempo al CFDI 4.0 a las modificaciones que existieron en CFDI de retenciones e información de pagos y a la parte de las cancelaciones de CFDIs pues el maestro Eliseo eh, se va a conectar en un, en un momento mientras pues vamos a, a continuar con esta parte de nuestro programa, como son las noticias, como es la presentación de nuestro expositor, en lo que se conecta, y pues sean bienvenidos nuevamente a este su programa les pido también que puedan compartir en sus redes sociales, que me ayuden a que cada vez seamos más los que podamos participar de este tipo de pláticas, y también aprovecho para que ahorita a las nueve de la noche, pues también nos acompañen en el siguiente programa a cargo de el maestro Antonio Aranda, el maestro Martín Rojas Tamayo, el maestro Pepe Soto, el maestro Salvador, el maestro Enrique Corona, y tienen una invitada, la licenciada Lérida. Entonces, pues, tenemos bastante que aprender, bastante que estudiar, y pues sean bienvenidos a este su programa Noches de Censos. Y pues vamos con esta parte de las noticias. Regresamos. Y como ya sabemos, eh, la noticia trascendente está ahorita de, de City Banamex y vamos a hablar un poquito de eso en nuestra primera noticia. ¿Qué pasará con los clientes con cuentas, créditos o tarjetas que tengan en Citibanamex? Banamex? Los clientes y los servicios que reciben no serán afectados tras la venta de la filial mexicana Citibanamex, aclaró el directivo. Quienes tengan un crédito hipotecario, una tarjeta CitiBanamex, seguirán recibiendo el servicio por parte de quien compre la marca Banco Nacional de México, explicaron directivos de Citi. Tras el anuncio hecho por Citi de que venderá su filial mexicana CitiBanamex, los clientes del banco no se verán afectados por este proceso, afirmó Alberto Gómez Alcalá, director corporativo de desarrollo institucional. Estudios económicos y de comunicación del grupo financiero. En reunión virtual con los medios para aclarar las dudas generadas por el anuncio hecho de que Citi venderá todo el negocio minorista que incluye, por mencionar algunos, las carteras crediticias de consumo y de familias. La infraestructura física como son las sucursales, inmuebles históricos, la FORE y aseguradora, entre otras áreas aclaró que la operación no afectará a los clientes actuales ni futuros. La instrucción precisa es de que ningún cliente se vea afectado, que sigamos haciendo exactamente lo mismo, y el objetivo último, que aquí nadie se vea afectado, los clientes van a seguir siendo atendidos normalmente, cotidianamente, sin que pase nada. Y es un objetivo prioritario para nosotros de que nadie se vea afectado en sus operaciones normales, expresaron los directivos de Citibanamex. Como segunda noticia, el presidente Andrés Manuel López Obrador podría regresar a labores presenciales el lunes, informa Secretaría de Gobernación. López Obrador tuvo un resultado positivo en la prueba de COVID que se realizó este lunes por la tarde. El secretario de Gobernación Adán López Hernández quien tomó el lugar del presidente Andrés Manuel López Obrador en las conferencias de prensa matutinas a partir de este martes, adelantó que el jefe del Ejecutivo podría regresar a sus labores presenciales el próximo lunes 17 de enero. Yo espero que el presidente se recupere totalmente y que el lunes o antes pudiera estar presencialmente en las oficinas. Él continúa al pendiente de todo, conduciendo al país, informó este miércoles por la mañana. De acuerdo con las medidas establecidas por las autoridades de salud y por lo comentado ayer por el subsecretario Hugo lópez Gatel, la etapa de recuperación de COVID es de siete días, por lo que si el presidente se mantiene estable podría cumplir con ese lapso y efectivamente regresar a sus actividades. Y como tercera y última noticia tenemos, tienes síntomas de COVID, puedes tramitar tu incapacidad sin presentar una prueba. El IMSS flexibilizará el trámite de incapacidad a trabajadores uh, que presenten síntomas de COVID-19. El IMSS explicó que su consejo técnico aprobó el relanzamiento de permiso COVID-19 versión 3.0. Ante el repunte de contagios por Omicron en el país, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó este martes que flexibilizará el trámite de incapacidad a trabajadores que presenten síntomas de COVID-19. A través de un comunicado, el IMSS explicó que su consejo técnico aprobó el relanzamiento de permiso COVID-19 versión 3.0. Con ello, los empleados podrán obtener su permiso e incapacidad hasta por siete días laborales sin necesidad de acudir a una unidad médica y sin presentar una prueba de coronavirus. El instituto argumentó que esta medida fue retomada ante la experiencia de los pasados meses y en la buena fe de los trabajadores, lo cual permitirá que con base en una aplicación digital se pueda obtener este permiso. Pues bien, estas han sido las noticias de este día, y pues regresamos para platicar un momentito en lo que se conecta nuestro invitado el día de hoy por ahí tenemos algunos contratiempos, pero sí va a, a llegar nuestro invitado, el maestro Eliseo Aguilar Florentino que me complace en presentar pues regresamos Pues, como les comentaba, el día de hoy tenemos un programa um, bastante especial que, eh, que, que vamos a tratar sobre los cambios que existen en materia de CFDI. Estos cambios que nos van a impactar a los contribuyentes, llámese personas físicas, llámese personas morales. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa de eh, transición. Estamos en una etapa de transición donde el CFDI 3.3 ...va a desaparecer por completo... ...la versión claro... ...y nos vamos a enfrentar... ...o vamos a estar trabajando... ...ya en una versión del CFDI 4.0... ...existen bastantes modificaciones... Y para esto vamos a tener como invitado eh, el día de hoy al maestro Eliseo Aguilar Florentino, también perteneciente a esta familia Census, por ahí ha brindado algunos cursos con esta capacitadora. Y pues el día de hoy nos va a complacer con su presencia. Ahorita ya está por conectarse y mientras tanto pues vamos a empezar a abordar un poquito el tema de qué es el CFDI, para qué nos va a servir, eh, cuál es la perspectiva de ese CFDI que tenemos y por qué es importante como una herramienta fiscalizadora. Eh, saludos para todos los que ya se están conectando, por aquí ya tenemos 37 conectados, saludos para todos los que, pues, cada miércoles nos complacen con su presencia. Y pues el CFDI, ¿qué es el CFDI? Actualmente en el año 2022 nos encontramos o nos enfrentamos ante una herramienta tecnológica de la autoridad, Servicio de Administración Tributaria, para efectos fiscalizadores. Me permito mencionarlo así, ya que, si bien es cierto, el CFDI o la factura como la conocíamos anteriormente, es un término que ya desapareció. Factura ya desapareció. Precisamente dentro de las disposiciones transitorias de la reforma de esta reforma bastante grande, bastante importante del año 2014 mil donde nace la nueva ley del impuesto sobre la renta, que es la que nosotros estamos observando en estos momentos, a reserva de todas estas reformas y estas modificaciones que se han realizado a su contenido, pues prácticamente estamos en presencia de una ley nueva, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque fue aquella reforma que incorporó y que incorporó este término del comprobante fiscal digital por internet y que desechó aquel término llamado factura, llamado recibo de honorarios, llamado recibo como tal. Sin embargo, los contribuyentes, los contadores, los abogados, los administradores, nos seguimos eh, y comunicando con este tipo, nos seguimos comunicando con este tipo de eh, de conceptos. ¿Por qué? Por ahí un contribuyente me dice o a los contadores a veces nos dicen oye contador mándame mi factura. Y ya sabemos como contadores, como órganos técnicos que se está refiriendo al CFDI, ¿ok? Pero son conceptos que en algún momento nos pudieran repercutir o generar algún eh, error, algún conflicto con el cliente. Ejemplo, por ahí cuando existió la migración del concepto factura. Cuando tuvimos toda esa transición de lo que es la factura en papel, de ahí se migramos a un esquema, a un esquema de de factura con eh, código de barras bidimensional, el llamado CBB, y de ahí teníamos también eh, una parte de un CFD, no un CFDI, que se emitía mediante un proveedor de certificación, pero no era por internet como tal. Ahorita ya estamos en esta modernidad del CFDI. Y pues bien, ya se está conectando nuestro amigo, el maestro Eliseo. Bienvenido, maestro. Bueno, en lo que se conecta aquí, se está conectando ya su tu audio, el maestro Eliseo, <risa> y pues le damos la bienvenida, maestro Eliseo, ¿Qué tal? ¿Cómo nos encontramos? Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, amigo Pedro, ¿Cómo? ¿Cómo están, este, la familia Census? Pues muy bien, maestro, un, un gusto eh, entrevistarte en este, tu programa Noches de Census, pues eh, estamos platicando ahorita del CFDI, pero pues ya, ya que entró, quería hacerlo en presencia aquí del maestro Eliseo. Me voy a permitir leer parte de su semblanza y pues damos inicio a esta, a, a esta charla de, de las modificaciones en materia de CFDI. El maestro Eliseo eh, es egresado de la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de donde también me complazco haber egresado. Ahí terminó la licenciatura en contaduría pública. También estudió la licenciatura en derecho en la Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Universidad Tecnológica de México, y es maestro en contabilidad con especialidad en impuestos. Dentro de su experiencia es contador público con más de cinco años, seis años de experiencia docente a nivel licenciatura, cinco años, cinco años en el área de consultoría contable, fiscal, laboral y seguridad social. Conferencista de temas fiscales y contables por parte del Colegio Mexicano de Contadores y Licenciados en Contaduría AC, y diversas universidades de la Ciudad de México y Estado de México. Es socio legal e impuesto de Aguilar Florentino, Asesoría y Capacitación SC, firma dedicada a la asesoría a empresas en las áreas contable, fiscal y jurídica, y como comenté es docente universitario en Universidad Humanitas Campus Los Reyes, Bloque legal, contabilidad, seguridad social, fiscal, eh, y también docente universitario de mayo 2021 a la fecha de la Universidad Latinoamericana Campus Florida, impartiendo las materias de derecho empresarial, fundamentos de impuestos, entre otras. pues Bienvenido, mi amigo, mi estimado, mi hermano, me voy a permitir decirlo, Eliseo, ya tenemos bastante audiencia, tenemos aquí 54 conectados, por ahí fue fue un gusto eh, en las redes sociales ver comentarios de que de que iba a ser un excelente programa y pues así lo va a ser mi estimado amigo Eliseo. Pues muchas gracias, esperemos cumplir con las expectativas. Es, en primer lugar me gustaría ir planteando la, la, qué, qué temas vamos a, a, a comentar porque muy inquietos. Creo que hay varios puntos que podemos tocar de, de que hay de, de la reforma en materia de fiscal me gustaría que empezáramos y de que platicáramos por ejemplo algunos complementos que están dando mucho que hablar por ejemplo el tema de carta Port, por ¿verdad? alguno de ellos y también lo que nos tiene muy inquietos de, de cierta manera, y hay mucho es el procedimiento de cancelación de bien, tanto prácticas como técnicas, no si, si va a tener alguna afectación en fiscal, y, y ahí me gustaría plantear algunas ideas de lo que de. de estos nuevos procedimientos los cambios procedimientos de cancelación que sí apenas estábamos entendiendo al procedimiento anterior y ahora con estos pues va a estar, vamos a estar más confundidos pero sí vamos a estar como más eh, atentos a lo que eh, los los cambios que se estén publicando y por último me gustaría este eh, revisar ¿no? A ver, déjenme hablar con problemas de, de conexión a ver si lo puedo resolver sí, en, en lo que doy la palabra gracias Sí, este amigo Liceo por ahí se, se nos anda cortando un poquito la, la la voz pero en lo que en lo que regresa aquí el maestro Liceo pues vamos a, a seguir comentando esta parte del el CFDI las modificaciones o aquellos conceptos que se incorporan en este año 2022 mil para que tanto contadores, empresarios, estudiantes, porque eh, sé que a este tipo de pláticas también se, se conectan estudiantes y me da demasiado gusto verlos por acá, ver que, que se interesan por este tipo de temas. Nos, nos comentaba el maestro Eliseo en lo, en lo que pudimos escuchar ahí, de lo que se refiere al, al complemento cartaporte, de lo que se refiere a estas formas de cancelación y de lo que se refiere a los nuevos requisitos del CFDI 4.0. Me permito eh, iniciar ahorita, maestro, maestro Eliseo, pues me, me indicas cuando, cuando ya, ya, ya haya quedado esta parte para, para darte la palabra igual. Y eh, estamos platicando de este CFDI 4.0, que es una versión precisamente de actualizada, con nuevos nodos, con nuevos campos, con nuevos requisitos, que nos da la autoridad para efectos de qué? Para efectos fiscalizadores. Así lo, lo inicié en esta plática. ¿Y por qué fiscalizadores? Ustedes recuerdan, y, y me remito no no mucho tiempo atrás, el día 28 de diciembre, por ahí recibimos a, algunos regalitos del Día de los Inocentes y pensamos que era el Día de los Inocentes, por eso el SAT y la autoridad pues nos estaban mandando este tipo de, de correos, ¿no? ¿Qué nos decía la autoridad? Fíjate que detectamos que en tu declaración me presentaste de IVA causado tanto y de acuerdo a la información en CFDI y hasta así lo manifestaba la autoridad, de acuerdo a la información establecida en CFDI pagados, bueno, en este caso cobrados, el IVA causado, y, y yo lo entendí desde esta manera, yo le voy a poner esta palabrita: el IVA, el IVA causado por lo menos debió haber sido, debió haber sido, eh, debió haber sido el, el hecho de eh, eh, tanta cantidad, ¿no? Tanta cantidad. Eh, ¿Por qué? Porque si yo emito o tengo información, yo autoridad, tengo información de un CFDI emitido con pue eh, significa que está efectivamente cobrado. Y si nos vamos al término efectivamente cobrado por ahí, de acuerdo al artículo 1B de la ley del IVA, me dice que se entiende por efectivamente cobrado. ¿Ok? Entonces, la autoridad va a tener estos elementos informáticos para efectos de allegarse de la información y poder realizar los cruces correspondientes, poder realizar los cruces correspondientes. Eh, esos cruces, ¿Qué van a ocasionar? Van a ocasionar que la autoridad fiscal en algún momento me diga, a ver, tengo estas diferencias. Y si ustedes recuerdan o alguno de ustedes les llegó ese ese correíto por ahí. Eh, ¿Qué decía ahí como una advertencia abajo? Decía que si no eh, corregías tu situación, presentabas tus complementarias o presentabas eh, todavía tus pagos con actualizaciones y recargos, pues íbamos a tener ese riesgo de que nos iban a restringir nuestros certificados de sello digital. Y el cliente, ¿qué, qué pasó? Se asustó y me dice contador o nos dice contadores, abogados... ¿Qué está pasando? ¿Por qué me dice la autoridad que me van a poder restringir mi certificado de sello digital? ¿Qué hizo mal? ¿Qué se hizo mal? Y existen muchas causas y derivados de eso vienen estas modificaciones del CFDI 4.0. ¿Por qué? Porque si puse mal o emití mal un CFDI que no era PUE, que era PPD, yo ya le estoy diciendo a la autoridad, yo ya lo cobré. Cuando inicie facultades de comprobación, tal vez ahí no va a cruzar con mis estados de cuenta bancarios, no va a cruzar con mis depósitos, no me va a cruzar el amarre CFDI contra depósitos, y en ese sentido se pudiera desvirtuar hasta ese momento, pero hasta ese momento, pero mientras el robot del SAT que hizo, realizó cruces, precisamente por este tipo de requisitos que se incorporan al CFDI 4.0. Amigo Liceo, no sé cómo, cómo vamos por ahí la, la eh, red, a ver si ya nos favorece un poco. Ahí está, eh, bien, disculpa, ya. Disculpa, de antemano, la, al, no sé si ya se escucha mejor. Ya, ya se escucha, amigo. De acuerdo. Eh, bueno, así como lo has eh, puntualizado muy oportunamente los efectos fiscalizadores de los comprobantes fiscales, pues precisamente... Me gustaría que empezáramos con algunos eh, comentarios sobre las modificaciones que tiene el Código Fiscal de la Federación. Sabemos muchos de la audiencia y de la familia Census. Tienen muy claro que la regulación en materia de CFDI, pues básicamente está en el 2929A, así como otros, así como otros este eh, reglas muy particulares que eh, pues establecen, por ejemplo, en el en, en la resolución miscelánea, como puede ser, por ejemplo, en el en el anexo 20, que yo lo veo más como un documento técnico, ¿verdad? Entonces, eh, me gustaría que, que puntualizáramos algunos párrafos para que la audiencia pues también tenga eh, con qué eh, entretenerse en este programa, ¿verdad?, me gustaría que viéramos por ejemplo el artículo 21, 29a del código fiscal de la federación por ejemplo lo que corresponde al cuarto párrafo creo que es un creo que es un este creo que es un párrafo muy interesante que va a dar mucho de qué hablar y ya está dando dolores de cabeza pero qué es lo que nos dice textualmente este párrafo Salvo que las disposiciones fiscales eh, prevean un plazo menor, los comprobantes eh, fiscales por internet solo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se expidan y siempre que la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación. Aquí vemos una restricción porque... Yo creo que la autoridad fiscal se empezó a dar cuenta que en algunos lugares, que nosotros no sabemos dónde, pero que andaban cancelando CFDI a diestra y siniestra, y todo esto para disminuir eh, los montos que pudiera comparar el SAT, tomar las declaraciones y compararlo con el CFDI, y pues de esa manera no, no, no este, arrojar datos que, que generaran ciertas diferencias, ¿no? Me han dicho que han que han hecho estas prácticas, ¿no? Eh, en la familia Censos no pasa eso. Entonces, este primer candado que ponen en, en materia de CFDI, pues estamos hablando de que no en cualquier momento vamos a poder cancelar una factura. Es un candado muy, muy, muy fuerte, es un candado muy severo, y aquí habrá que cuestionar si esto... Eh, Qué, qué consecuencias prácticas vamos a tener, qué consecuencias operativas vamos a tener, porque muchas veces eh, tú como emisor, pues a lo mejor no tienes la culpa de que, de que esa factura pues, se tenga que cancelar. Muchas veces estamos de acuerdo de que el correo del cliente está muy insistente y a veces hasta amenazador, ¿no? De que te dice, si no, cancelo, si no cancelas, pues te dejo de, de, de comprar y ya no vamos a tener eh, esa relación comercial, ¿no? Y aquí se pone esa balanza de qué es lo que voy a dar prioridad si lo que diga el cliente o, o, o, o las cuestiones técnicas y legales del sat ¿no? Que no sé qué, qué comentario o qué aportación este, pudiéramos adicionar en esa parte, desde luego genera mucha, mucha incertidumbre en lo que vaya a pasar. No sé cómo... Eh, agregando un poquito más en este en este aspecto, este en la resolución miscelánea fiscal se, se, contempla, se contempla más bien un beneficio de, de un mes adicional de que digan, no, pues no lo vamos a cerrar tanto en el ejercicio, vamos a dar eh, un, un mes más, que es enero, en donde puedan, eh, pues, cancelar lo que corresponda al, al ejercicio, ¿no? Entonces, eh, creo que es un candado muy fuerte que, que, que pone el, el, el legislador en este caso para asegurar, pues, que no andemos cancelando a diestra y siniestra eh, facturas que, eh, bien o mal, se si hayan emitido, pues, ya quedaron registradas en el repositorio del SAT, ¿no? Claro, amigo, pues, eh, también todo esto obedece, bueno, aquí nos saludos a... a... A nuestro estimado maestro, el maestro Antonio Aranda, dice que ha de ser la 4T que le está jugando algo, maestro, por eso le estaba cortando el internet, dice que ha de ser culpa de la 4T. Eh, saludos al maestro Aranda, por ahí también tenemos, eh, va a haber un, un curso por ahí de nuevos cambios del CFDI, precisamente esta es un, eh, una plática que, que, que, que vamos a, a, estamos teniendo precisamente... Eh, pero pues una hora no nos alcanzaría para dar todos estos cambios, meternos a la guía del anexo 20 como lo maneja el maestro Liceo, pues es un documento solamente técnico, ¿no? Un poder legal como tal pues no tendría, aunque pues la autoridad ya nos anda legislando con esos, esos documentos hasta con miscelánea, luego nos anda legislando y eh, eh, incorporando esas cláusulas habilitantes dentro de la ley, mandando aquella facultad que pudiéramos eh, poner entre comillas a la resolución miscelánea y a sus anexos ¿no? pero comentando lo que lo que dice el, el maestro Eliseo es de que eh, esta cancelación como tal ponemos en una balanza la parte legal y la parte operativa la parte legal y la parte operativa para efectos de esta cancelación ¿por qué? ¿qué pasaría ejemplo? y nos vamos a meter a, a, a, así eh, burdamente a, a otro temita te por ahí lo que es el reciclo, eh, pues vamos, entendemos y así lo lo pone la autoridad, hasta ya sacó su simulador, de que van a venir prellenadas esas declaraciones. Oye, y esas declaraciones van a venir prellenadas con qué información, pues con la información de los FDIs expedidos, para efectos de las personas físicas, para efectos de las personas morales, también tendría que incorporar esos FDIs recibidos. Oye, ¿y qué pasa si ya estamos por ahí de es un error operativo también que en algún momento la autoridad lo va a tener que corregir. Pues si estamos en enero, ya pagamos el, el impuesto de enero y por ahí de abril me dice un cliente, ¿sabes qué? Necesito que me cancelen la factura. Ok, la cancelación se puso a pensar, me imagino eh, aquí nuestros, a, nuestros amigos de, del SAT, se pusieron a pensar... ¿Qué va a pasar si la cancelas después si yo ya tenía incorporado a un robot, a un sistema informático que me la contempló en enero y me la vienes cancelando en abril? Ah, pues para eso te voy a sacar un catálogo de que si la cancelación fue por errores con relación o si de plano ya no tiene relación, ya no va a haber sustitución. ¿Qué va a pasar con todos esos tipos de cancelaciones? Porque como lo, lo comenta el maestro Liceo, Anteriormente, yo, yo cancelaba nada más, me pusieron esa restricción de que ahora el, el, el receptor solamente me aceptara, ¿no? ¿Pero qué pasaba si el receptor no lo aceptaba en, en, en tres días? Pues se cancelaba, ¿no? Cancelaba y ya. Ese era el candado que tenía la autoridad. Ahorita la autoridad me pone otro candado. Por aquí nos comenta el maestro Aranda, la regla 2.7.1.47 de la resolución miscelánea, que nos dice, para efectos del artículo 29A, cuarto párrafo del Código Fiscal, la cancelación de los FDI se podrá efectuar a más tardar el 31 de enero del año siguiente a su expedición, lo anterior lo anterior no es aplicable a los fdi globales emitidos por las personas físicas que tributen en el régimen simplificado de confianza. Precisamente por lo que acabamos de mencionar. Gracias, maestro Aranda, por, por el aporte ahí. Nos comenta Yarni, precisamente ese candado es para evitar... Uno, la omisión y evasión de ingresos, la autoridad cada día ahorca más al contribuyente, dice Amalio Alejo, buenas noches a todos, saludos desde las tierras del ya saben quién, dice, del que no debe ser nombrado de ser, Silvia L. González, es, González, ¿verdad? Tengo dos facturas que se duplicaron en motivo de cancelación, sería que no se llevó a cabo la operación, ¿Qué, qué, ¿Qué nos comenta aquí en esta pregunta, maestro del liceo? Dos facturas que se duplicaron, dice. Eh, bueno, hay que ver primero el planteamiento, porque si no, si no tenemos la información exacta, pues así, así lo voy a entender mal, y pues la, la orientación pudiera ser también errónea, ¿no? Mira, si, si es una sola operación y tenemos dos CFDIs y no hay errores en, en, en, en su expedición entonces lo, lo más conveniente pues, tendría que cancelarse un CFDI porque estamos de acuerdo que solamente eh, se generó una sola operación aquí en el, en el motivo de cancelación pues probablemente lo, lo que pasa es que aquí la confusión surge y, y déjame plantearlo así la, la, eh, la autoridad fiscal, bueno, específicamente el SAT, eh, tiene un, una presentación en donde explica cuáles son los, los, los procedimientos de cancelación. ¿no? ¿Por qué razón? Porque tenemos un catálogo de CFDI relacionado, entiéndase por esto, de que cuando yo voy a emitir una factura, eh, puedo... Eh, puedo indicar en la nueva factura que este, puede ser una sustitución de CFD previo, pero esto lo vamos a seleccionar siempre y cuando eh, esté yo consciente de que antes de emitir una, un segundo comprobante, pues ya tengo uno previamente emitido, ¿no? ¿Y, y qué va a suceder después? El comprobante que se emitió eh, con errores pues ahí tendría que, ahí es donde está el cambio, porque al momento de hacer la cancelación tengo que manifestar el motivo. Y independientemente de esto, de la parte operativa, el, el fundamento legal está en el artículo 29A, en el, en el sexto párrafo. O sea, esto no es una ocurrencia de la propia autoridad eh, fiscal, esto sí está establecido en ley, pero aquí tengo varias inquietudes, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque así como, lo, lo, como está el planteamiento en la ley, eh, en ningún momento, digo, al, algunos me van a me van a señalar de que este, quiero aplicar de forma estricta la, las disposiciones fiscales, que recordemos que el artículo quinto este, así lo señala, pero por ejemplo el artículo 29 nunca menciona que tengamos que seleccionar un, un motivo dentro del, de la cancelación o dentro de la, la solicitud que tengamos que hacer en, en la cancelación del CFDI. Entonces, en ese planteamiento, digo, para no, para, para no dejar sin respuesta al planteamiento de, de, de, de, de, del auditorio, pues... Ahí yo consideraría que si ya están emitidas y fue sola una operación, una de esas dos tiene que tiene que cancelarse para que subsista un solo CFDI, eh, sobre todo si las dos ya están ya están emitidas, ¿no? Claro, amigo. En el que... siguiente. Sí, sí. Claro, por aquí tenemos otro otra preguntita. Bueno, ahí ahí como menciona el maestro, liceo. Eh... Eh, es cuestión de, del análisis de la operación específica para efectos aquí lo, lo que hacemos en este tipo de, de pláticas pues es como les comentaba, aspectos generales, si bien es cierto a, a veces se, se responden algunas preguntas, pero siempre debemos tener todo el contexto para eh, efectos de emitir una opinión ya más respaldada, ¿no? Eh, eh, con respecto a esa, a esa pregunta también mi, mi, mi contestación personal sería eh, como lo manifestaba la, la persona que nos pregunta, de que eh, pudiera ser de que eh, la operación no se efectuó. ¿Por qué? Porque la segunda operación en realidad no se efectuó. El segundo CFDICAM para una operación no se efectuó. La que se efectuó fue el primero, ¿ok? Fue el primero. Este, este, estos catálogos de, de, que tenemos para efectos del motivo de la cancelación, precisamente, son para efectos... Eh, ahorita tal vez nos asustamos un poquito de decir qué pasa si lo pongo mal, ¿no? O qué pasa si le pongo de que no se efectuó la operación y en realidad era eh, cancelación con errores eh, que no tienen relación, porque también ese pudiera funcionar, pero, ¿qué, ¿qué pudiera pasar si el motivo de la cancelación no es el correcto? El motivo de la cancelación, como lo manifiesta el maestro Liceo, eh, nos los está dejando al emisor como tal, porque si yo voy a cancelar, pues tengo que decirle a la autoridad ¿Por qué lo voy a cancelar? Y como lo mencionaba el maestro, por disposición de ley, pues como tal no tendría una sanción directa como tal, aquí el maestro también es abogado, no tendría una sanción directa por el efecto de que no tenga correctamente a criterio de la autoridad, porque va a ser a criterio de la autoridad, no tenga correctamente el motivo de la cancelación. Amigo, y por aquí tenemos otra pregunta. Bueno, vamos a, a, a pasar a la pregunta ya para seguir con, con, con el tema, maestro, para no dejar también esta preguntita. Leticia Sánchez dice, persona moral que no rebasa los 35 eh, millones de pesos. El SAT ya nos hizo el cambio en automático al régimen simplificado de confianza. ¿Debo refacturar los FDIs emitidos del día primero a la fecha? Eh, si te los cambió, te lo, te lo debió haber cambiado por ahí del día... 6 de enero, porque esa era la, la fecha que manejaba la resolución miscelánea fiscal para efectos de cambio, y también por ahí dentro de las disposiciones transitorias, en el segundo transitorio, si no mal recuerdo, la fracción 14, eh, ahorita digamos de las disposiciones transitorias, eh, mani manifestaba que pudiéramos no emitir, precisamente, no emitir comprobantes fiscales de esta persona moral del 1 al... 8, bueno, del 1 al 7 perdón, y ya a partir del 8 estaríamos en el nuevo régimen. La respuesta que yo te daría sería que sí se tienen que refacturar, que se tienen que refacturar por el cambio de régimen, ya que el régimen eh, entra en vigor el primero de enero. Y tú emitiste un CFDI con un régimen distinto por el hecho de este periodo que tuvo la autoridad para efectos de cambiar a las personas morales. ¿Qué opinas, amigo Eliseo, con respecto a esa pregunta? Bueno, pues es que eh, hay mucho de qué hablar en ese tema porque eh, la misma resolución miscelánea establece el, el, la facultad del, del, del SAT de poder llevar a cabo este cambio de régimen fiscal. Es decir, no le, no le da, por lo menos en ese plazo, porque textualmente dice que a más tardar el 6 de, de enero. Entonces, ahí hubo mucha incertidumbre de, de los contribuyentes. Eh, ¿Si me clasificará? ¿No me clasificará? ¿Dónde quedaré finalmente? Y pues empezar a, a, a comunicarse con sus clientes y decir, bueno, es que probablemente pueda surgir una modificación y más que nada en, en ese afán de, de, de salvaguardar la, la deducción, antes porque finalmente aquí lo que está llevando a cabo la autoridad es fiscalizarnos entre todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú, tú vas a, no es tu obligación, pero en, en el afán de, de ver, a ver, voy a revisar si esta factura, pues, este, está emitida correctamente, ¿no? Y uno, y recordemos que uno de los requisitos, pues, el régimen fiscal, y pues no, no, no hay eh, mecanismo como para decir, pues lo que me diga en un correo lo que me diga en un WhatsApp le voy a creer, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues estamos eh, tratando de do documentar con una constancia eh, que efectivamente este, este régimen que aparece en el CFDI pues corresponda a lo que tiene registrado en el SAT, ¿no? De, de ahí la relevancia de verificar las fechas que aparecen en, precisamente en la constancia, ¿no? Eh, eso es en el, en el punto de vista preventivo, sin embargo, si nos vamos a un enfoque un poco más Agresivo, desde mi opinión, hay todos los elementos para eh, pues que no se pierda esa deducibilidad, porque eh, pues no, no es responsabilidad del, del contribuyente de estar verificando que todos los datos que ponga el, el, el, el emisor, en este caso datos que son propios, como puede ser, pues, eh, su, su domicilio fiscal, como puede ser su RFC, como puede ser eh, el régimen fiscal incluso, pues no le corresponde, en este caso, al contribuyente estar verificando que sea correcto y si hay algún error que le exija corregirlo, de ninguna manera eh, lo establece la, la legislación fiscal eh, ese tipo de obligaciones, ¿no? Claro, claro, amigo. Pues este, vamos a continuar con, con, con, con el tema bastante importante, hay bastantes preguntas por aquí, igual voy a dar... Respuesta aquí a, a otra para ya pasar. ¿Cuál es la diferencia entre los motivos de cancelación número uno y número dos? La diferencia que radica en estos dos motivos de cancelación precisamente es la relación. El motivo uno es cancelación con errores con relación y el, el número dos es sin relación. ¿no ¿Qué manifiesta el SAT eh, eh, ahí en su documento que que nos maneja en PDF de las Preguntas precisamente eh, como aquellas preguntas y respuestas que sacaba la autoridad para poder guiar a los contribuyentes de que cuándo debía usar uno y cuándo debía usar el otro. Y el propio, la propia autoridad manifiesta de que el primero lo voy a usar cuando voy a sustituir un CFDI como tal. Eh, hay errores en un primer CFDI y voy a emitir otro. Y, en eh, eh, consecuencia, el nuevo CFDI debe tener una relación con el anterior CFDI. El, el punto número dos de los motivos de cancelación sería lo contrario, cuando lo voy a cancelar por error, pero no existe una sustitución de el CFDI, del, del CFDI que se está cancelando. Así así los motivos y el catálogo que nos presenta la autoridad fiscal. Pues continuamos con el tema, amigos, y ahorita le damos... Lectura a algunas otras preguntas para que nos expreses tus valiosos comentarios y podamos ir avanzando en, este, en esta parte de nuestra plática. Muchas gracias, este amigo Pedro. Eh, fíjate que en, en, en, esa, eh, en esa idea que, que, que el, te estaba comentando hace rato, este, el, el, el párrafo que a mí me llama mucho la atención y hace ratito lo, lo hacía el comentario a manera de introducción, es el párrafo sexto del artículo 29A, y si me lo permites, pues voy a, a hacer una lectura previa, y realizo los comentarios pertinentes, y pues ¿verdad? de ahí generamos polémica, y seguramente a partir de eso van a eh, plantear los casos que están sucediendo, y vemos a ver cómo, cómo vamos eh, resolviendo esas, esas inquietudes, ¿no? ¿Qué es lo que dice este párrafo sexto cuando los contribuyentes cancelen comprobantes fiscales digitales por internet que amparen ingresos deberán justificar y soportar documentalmente el motivo de dicha cancelación misma que podrá ser verificada por las autoridades fiscales en el ejercicio de las facultades establecidas en este código a ver en español, ¿qué significa esto? Que la ley lo que me está exigiendo el, el, en, en el caso de que yo pretenda cancelar un, un CFDI. Bueno, aquí es, son dos cosas. Justificar y sobre todo so, soportar documentalmente. ¿Qué se me ocurre? Bueno, creo que los casos más repetitivos es en el tema de que eh, voy a sustituir, voy a sustituir una, un CFDI, que es de los más frecuentes que hemos visto en la práctica, salvo que ustedes me digan que... que digo, hay, hay otro caso que ahorita lo vamos a comentar, que, que va a ser un, un dolor de cabeza, pero en este caso, en la sustitución, ¿qué, sus, qué sucedía anteriormente? Había muchas malas prácticas y creo que en, en la familia Census se ha reiterado mucho esa parte. Lo vemos desde grandes empresas, desde, eh, desde despachos eh, grandes que asesoran a grandes contribuyentes. Es esta práctica, me refiero a que tengo la factura, emito un tipo de egreso y con eso me, me doy a entender yo mismo de que estoy matando esa, es, ese ingreso y emito nuevamente un, un CFDI tipo ingreso. ¿no? Esta práctica eh, se ha reiterado mucho eh, en esta capacitadora y... y ...de que este tipo de prácticas, pues incluso el SAT ya lo ha manifestado que no es correcto, ¿no? O sea, el, el CFDI tipo egreso no cancela el, el, el CFDI tipo ingreso. Todavía no terminamos de, de entender esa mala práctica y, y ya están cambiando el, el procedimiento de cancelación. Ahora, con el nuevo procedimiento de cancelación que plantea la autoridad fiscal... Eh, ese escenario eh, cambia un poco, ¿por qué razón? Porque vamos a suponer que yo tengo una factura anteriormente emitida y eh, nos damos cuenta que hay un error, ¿no? Hay un error a lo mejor en, en, en la descripción del producto, en alguna clave, en algún dato importante, ¿no? Entonces, se, se, actualmente como están las reglas, Primero tendríamos que emitir un nuevo CFDI y colocar el, el, el, el CFDI relacionado con motivo sustitución de CFDI previo. Y recordemos que esa parte lo que nos pide es el, el folio fiscal, eh, relacionándolo eh, en un primer momento con la factura que, que, que estamos de alguna manera reemplazando, ¿no? Aquí qué va a suceder cuando consultemos la, la factura que estamos sustituyendo, pues nos va a aparecer como no cancelable, porque recordemos que los comprobantes que tienen una relación van a estar en ese estatus como no cancelable y nos pudiéramos asustar, no sé cómo es posible que ya no me va a dejar eh, permitir cancelar este comprobante, ¿no? Bueno, ahí lo que va a pasar es que cuando solicitemos la cancelación del primer comprobante lo que te va a solicitar es el motivo de cancelación. Y, y como atinadamente lo comentabas hace ratito, pues ahí lo conveniente es el, el motivo 02, que es eh, relación, eh, que, que va a relacionar con, con un CFDI con errores, ¿no? Y aquí precisamente eh, queda la evidencia documental del campo donde se modifica, a lo mejor cambie la descripción del producto cambie el, el, a lo mejor el, la clave del producto, ¿no? Y en, en por si fuera poco, además del motivo, hay que colocar el, el folio fiscal de la factura que ya emitimos. Y de esta manera empieza el proceso, ya sea que nuestro receptor acepte esa cancelación, que considero que es lo más idóneo porque... Eh, de cierta manera nos, nos vamos a tener que ir acostumbrando de que con esta firma electrónica se, na, se manifiesta la voluntad. ¿Sabes que Sí, acepto tu cancelación. Porque también pasam, dejamos pasar los, los tres días y efectivamente se cancela en, en la página del SAT. Pero pues no, no hay como tal una, una voluntad que manifieste el receptor de que acepta, acepta esa cancelación. O sea, nada más lo dejo así como, como comentario. No, no estoy diciendo que, que si no lo acepta y solo pasan tres días va a quedar vigente. No, las disposiciones fiscales son eh, exactas en ese sentido. Pero yo, con, por recomendación, eh, tomaría la opción de que acepten la cancelación, ¿no? Entonces, eh, así, así quedaría ese, ese procedimiento de forma operativa, pero... Si, si lo revisamos con la ley, pues hay cierto desfase, no viene no la redacción de esa manera, de que en el CFDI se tenga que anotar un, un motivo y, y, y cómo sería el, el soporte, ¿no? Sabemos que existe una leyenda ahí de, de que no se llevó a cabo la operación, de que hay CFDI con errores, y pues eso ya a criterio, a juicio profesional de, de, de, de los contadores, de... de los administradores que están en las empresas, pues tendríamos que estar trabajando en, en ese aspecto, ¿no? Ahí va a jugar mucho el papel que estemos implementando como control interno, ya sea a través de documentos eh, por correos electrónicos, la comunicación que tenga precisamente el contribuyente con sus clientes y que pueda evidenciar que eh, efectivamente es lo que se llevó a cabo. Ahí es donde considero que puede solicitar la autoridad fiscal cómo es que se tiene que demostrar. Perfecto, amigo Eliseo, pues ahí, ahí mencionaste eh, algo bastante importante sobre esa aceptación de la cancelación, precisamente por aquí teníamos una, una pregunta de, eh, a ver, déjame buscarla, Moisés, ajá, que emitió en diciembre una factura en PUE, pensando que, bueno, porque el cliente le dijo que se la iba a pagar en ese mes, y resulta que no se la pagaron, eh, no me la han pagado en enero, dice, mandé a solicitar la cancelación, ¿qué pasaría? Y este es un error también operativo, fíjate, amigo, que es un, un error operativo, ¿qué pasa si yo solicito la cancelación y en vez de aceptar más, aceptarla, como decías, me la rechaza ¿Qué pudiera hacer o qué consecuencias tendría? ¿Por qué? Porque yo como tal no voy a tener ese elemento informático como tal, para efectos de poder relacionar, en realidad relacionar ese CFDI que voy a sustituir, ya dentro de la nueva mecánica de la sustitución, porque también esa parte cambió. Antes me decía, pues primero, este primero eh, debes eh, relacionar, bueno, no debes relacionar, y si primero lo relacionas, después no lo vas a poder cancelar. Entonces, primero cancelas y luego relacionas. Y ahorita la autoridad nos está diciendo aquí en las preguntas. Fíjate que para este 2022 va a ser al revés. Primero relacionas y luego lo cancelas. Entonces, pues sí, nos, nos, nos, nos trae aquí la autoridad de que antes era así, pero del primero de enero para acá va a ser diferente. ¿Y qué pasa si, si el contador dice, no, es que así se venía haciendo y primero cancelo y luego relaciono, pues no me va a permitir ese robot informático. Pero, ¿qué, qué opinión nos darías con respecto a esto de que el, el receptor como tal, en vez de aceptarnos, nos rechaza esa cancelación, amigo. Fíjate que sí, en la parte operativa nos ha pasado en muchas ocasiones. El, el receptor jura y perjura que hizo la, la aceptación. este, Y revisamos en el repositorio del SAT. Y sigue par, permaneciendo como vigente en la factura. De hecho... Eh, tenemos dos casos planteados como aclaración, son de, los, son de las situaciones que tenemos que hacer llegar por escrito en el SAT. Yo sé que es muy engorroso, pero son situaciones que en las lo, en cuales pues, tenemos esa necesidad de, de, de llegar a una conclusión. O sea, eh, tengo que saber qué es lo que está pasando en esta operación. Y, y efectivamente, como. como lo planteas el procedimiento anterior pues primero era eh, el, el tema de la cancelación. Eh, considero que esa, ese pequeño candado detenía muchas operaciones porque si, si no te aceptan eh, la cancelación, pues forzosamente tienes que esperar los tres días para poder emitir el, el, el CFDI correcto y después relacionarlo. Eh, ese tipo de, de candado, en mi opinión, eh, detenía mucho la operación porque estamos de acuerdo, queramos o no, eh, en muchos procesos de o procedimientos de cobranza, el CFDI juega un papel primordial. Hay empresas que tienen eh, la, la encomienda o tienen como política no pagar si no hay este comprobante fiscal digital. Entonces, eh, aquí va a ser muy importante la comunicación con, con el cliente y si, si, no hay esa, si no hay esa aceptación o si hay ese rechazo, pues generar nuevamente una, una solicitud, porque en este caso el comprobante seguirá vigente, si hay ese rechazo, seguirá vigente en el repositorio del SAT. Entonces aquí juega un papel muy importante la comunicación adecuada con, con, con los clientes, ¿no? Claro. Claro, amigo. Pues, eh, siguiendo aquí con el tema, ya, ya hablamos un poquito de, de cancelación. Fíjate que este, este tema del CFDI, de los cambios que han que, que están pasando en este 2022, con respecto, eh, nos mencionabas en este inicio de la plática eh, sobre carta cartaporte, sobre, sobre la cancelación, sobre aquellos otros nodos o conceptos o, o requisitos que se incorporan como tal al CFDI este que nos vamos a enfrentar al 4.0 por ahí de mayo, ya que también cabe hacer la aclaración de que el CFDI ya está vigente, ahorita ya es obligatorio, sin embargo, pues no es prórroga, eh, nos dieron un periodo de transición, de que a, así lo voy a poner en, en palabras simples, en lo que te acostumbras, en lo que pruebas, en lo que le vas agarrando, te voy a permitir seguir facturando 3.3 pero al 30 de abril yo no quiero que me vengas a decir de que no le entendiste, ¿no? Ya de ahí en adelante 4.0, ¿por qué? Porque la autoridad va a necesitar precisamente esa información. Todavía este año 2022 va a ser un periodo de prueba para efectos de esos robots, robots informáticos que tiene la autoridad de esos cruces y yo creo que ya, ya probamos un poquito de lo que pudiera pasar cuando cometemos ciertos errores, ¿no? A veces... Eh, podemos pensar, ah, pues que me equivoqué aquí no pasa nada, ¿No? Ya en materia informática y en materia de CFDI yo creo que debemos tener bastante cuidado con cada uno de los campos que se rellenan en el CFDI 4.0. Por aquí tenemos igual otra pregunta con respecto a carta aporte. nos dice persona moral que con camiones propios entrega a domicilio la mercancía de los clientes, no les cobra por la entrega y estas son locales, se debe emitir CFDI de traslado la respuesta que yo daría sería que, eh, que no. La respuesta que yo daría sería que no eh, en locales, ¿ok? Siempre y cuando, y aquí debemos tener eh, bien presente, por ahí también les recomiendo el curso que dio nuestro amigo, el maestro Antonio Aranda, con respecto a Cartaporte. Por ahí comuníquense con nuestros amigos de Census si gustan adquirir el curso de Cartaporte, bastante interesante. Y eh, por ahí salió una... En la resolución miscelánea fiscal sale una, un tipo facilidad y nos mete ahí un tipo de camión C2, ¿ok? Nos mete a las características menores del camión C2 y nos dice que todavía nos da la oportunidad de que si se son trayectos federales eh, mayores, bueno, que no se consideren mayores a 30 kilómetros, ¿ok? Si está segura de que es puro local, ahí eh, mi comentario personal sería que no que no se emitiría. Y en las foráneas sí se debe emitir el CFDI traslado, ¿por qué? Porque como no le cobras, tú no eres una empresa de transporte, lo estás realizando con medios propios, y en realidad el que emite el CFDI traslado con el complemento transporte es el que traslada, no es el que recibe. En este caso la obligación no es de tu cliente, la obligación es tuya. ¿Ok? fuéramos una empresa fletera, una empresa de paquetería, también tenemos ahí algunas disposiciones en reglas de resolución miscelánea para efectos de, de ver qué va a pasar con estas empresas. Y ahí sí estaríamos hablando de un CPDI de ingreso. ¿Por qué? Porque ellos sí cobran por ese servicio de traslado. ¿Estamos de acuerdo? Y pues, amigos, para continuar... Ya casi, estamos, eh, ya casi estamos en tiempo, 8.30 por aquí. Ya eh, a nuestra audiencia tenemos bastante el día de hoy también. Eh, me, me complace el que, el que nos estén viendo, nos estén saludando aquí con el amigo Eliseo, toda la familia de Census también. Y pues a las 9, a las 9 de la noche los esperamos también con con otro gran equipo de, de, de colaboradores, eh, comandados aquí por nuestro maestro Antonio Aranda, el maestro Martín Rojas Tamayo, el maestro Pepe Soto, el maestro Corona, el maestro Salvador, y pues hoy van a hablar de medios no jurisdiccionales, me parece, con la licenciada Lerida. Eh, pues un gusto también escucharlos. A las nueve también sean invitados todos ustedes. Y pues continuamos, amigo, para, para hacer tus, tus valiosos comentarios eh, y también pues ir. Y cerrando esta parte de la plática, bastante interesante. Muchas gracias. Continuando con, con los temas, así como lo, lo, lo dijimos al principio. Este, en el tema del CFDI 4.0 eh, hay datos obligatorios que, que, que se están contemplando. Uno de ellos que considero que es el más conflictivo es el régimen fiscal. ¿Por qué lo comento que es un tema, es un dato obligatorio? Pues precisamente porque eh, hace unos días, seguramente lo, lo, lo, lo, lo vieron nuestro auditorio en la página del SAT, en redes sociales también del SAT, publicaron un, un listado de cuáles son las prácticas que, que, que considera indebidas el, el propio SAT momento de la emisión de la factura eh, considero que el, el primer punto donde señala que no hay más datos o, o no tendría por qué complicarse la emisión de la factura pues precisamente en la parte operativa lo que ha pasado es de que si no colocas un dato o te dictaron mal un dato o le entendiste mal un dato ese es un motivo en el cual el cliente regresa y te dice no te lo solicité de esta manera corrígeme la, la, la factura, ¿no? O no es el método de pago, o no es la forma de pago, corrígeme la factura, ¿no? Y, y en este caso, si agregamos datos obligatorios, como, como lo es en la versión 4.0, estamos hablando de, de nombre, denominación o razón social, estamos hablando de, del domicilio, llámese código postal, este o régimen fiscal, ¿no? Que son, que son datos que, que se van a ir incorporando en la versión 4.0. Y ahí me pregunto, ¿cómo vas a confiar en la palabra del cliente? A lo mejor si, si hay la confianza, pues, eh, pues eh, a lo mejor sí, sí puede ser del primer momento, pero la recomendación sería que podamos documentar a través de la, de la constancia de situación fiscal actualizada eh, revisando desde luego la fecha en que se está emitiendo este documento para que tengamos el soporte documental. ¿Sabes qué? Lo emití con estos datos porque tú me proporcionaste el, el, el documento donde tomé estos datos, ¿no? Eh, lo, lo comento porque a raíz de estos datos erróneos, pues se van a generar una serie de cancelaciones de comprobantes y dado que este cambio de, de, de, de los procedimientos, pues también eh, se, se han modificado y se han vuelto un tanto, eh, pues nos vamos a, a tardar un poquito en irnos acostumbrando, ¿no? Y también para no, no dejar sin comentario el, el tema que, que anunciamos, que es el tema de, de, de carta, porque ha sido un tema muy que, que, que ha dado mucho de qué hablar, desde la incertidumbre de qué tipo de giros, qué tipo de actividades, qué tipo de casos se aplica, eh, en qué lugares, en qué jurisdicciones, qué autoridades tienen las facultades de exigirme el comprobante, sabrán qué requisitos llevan, y nada más para, para dejar la inquietud, eh, estos datos estarán blindados totalmente para que la delincuencia organizada no sepa en qué punto saldrá un tráiler con la mercancía de tanto valor y en, en qué horario, qué placas lleva para tal eh, lugar, porque es, estos datos como en cierto momento pues hemos visto que en la página del SAT pues pueden entrar, pueden borrar ciertos datos y no, es, no hay garantía, no hay una protección total de que no pueda exponerse estos datos tan Tan, tan personales, tan sensibles como, como lo son eh, las rutas, como lo son eh, las placas, los, el RFC del, del operador, ¿no? el valor de las, del, de las mercancías, ¿no? de lo que se está llevando. Entonces, eh, esa es la, la inquietud que, que podemos plantear. Y pues la parte operativa, pues sí ha sido complicado, porque han salido diferentes errores de, de diferentes... Eh, proveedores de, de certificación y pues vamos recopilando esos errores y, y también eh, informándonos un poquito en la parte técnica, ¿no? Porque no podemos decir, no podemos ser ajenos a estas eh, problemáticas técnicas y tenemos que eh, involucrarnos en, esa, en, esa, en ese mecanismo de la, de la implementación de la carta aporte, ¿no? Y nada más así como lo acabas de puntualizar, remarcar, reforzar mucho esa parte. No es periodo de prórroga, no hay, eh, no hay una nueva fecha para que entre en vigor. Es, son periodos de transición, como en la parte del, del 4.0, como en el tema de cartaporte. Lo que sí, nada más para dejar muy claro, es que cartaporte, comercio exterior, ahí sí hay eh, exigibilidad a partir del 31 de marzo, pero eh, en, en el tema de cartaporte y 4.0, ya estamos en un periodo obligatorio en tema de carta porte eso sí sin multas en el tema de cfdi un, una convivencia 3340 pero esa es la idea que tenemos que ir trabajando para que cuando lleguen los plazos no nos agarre de golpe y tengamos que realizar cambios muy bruscos no claro amigo mi estimado maestro eliseo pues bastante interesante sus sus tus este tus comentarios por ahí eh, todavía hay muchas dudas, muchas preguntas, como les comentaba, este tipo de programas de, de Familia census, pues precisamente es para hacer ese tipo de comentarios. Y aquí lo, lo, lo que vino a hacer el maestro Liceo es dejarles, sembrarles la duda, ¿no? Dejarlos ahí con, con la inquietud de poder investigar. Claro, también nos, nos nutrió con bastantes valiosos comentarios. Y en ese sentido, pues, eh, le agradezco aquí a mi amigo el maestro Liceo por, por aceptar la invitación y formar parte de esta familia Censu ¿no? Eh, nosotros eh, también tenemos por ahí ya, ya en, en el chat de este video, encontramos ahí algunos enlaces, como les comentaba por ahí, el maestro Antonio Aranda, me parece, sí, fue él el, el del curso de complemento cartaporte, bastante interesante, y donde podemos también despejar ya dudas técnicas operativas de procedimiento, eh, hay muchas dudas y la autoridad todavía pues eh, eh, las está despejando, ¿no? Con algunos documentos que emite mediante su página, preguntas y respuestas, escenarios de cancelación, que también por ahí está un PDF que emite la autoridad en su página y donde podemos nutrirnos de todos estos cuestionamientos. ¿Qué más quisiéramos...? Atender todos sus, sus, sus preguntas, pero pues lamentablemente el tiempo se nos está acabando ya para preparar el siguiente programa aquí con, con el maestro Aranda y con los maestros que eh, les comenté. Y pues, amigo Eliseo, nuevamente y, y siempre te lo, te lo refiero, un gusto coincidir. Eh, les decía antes de que entraras por ahí, estudiamos juntos en la Honorable Facultad de Contaduría y Administración de la UAPCO Tuvimos la oportunidad de ser compañeros de carrera y pues le, le, se oyó medio romántico ya me va a regañar el maestro Aranda pero eh, le digo el tiempo como dice la canción el tiempo nos separó y el tiempo también se encargó de volver a juntarnos y pues aquí estamos compartiendo lo que en algún momento estudiamos eh, pues en conjunto no gracias amigo por aceptar la invitación esperemos que hay algún otro otra oportunidad de poder coincidir en este espacio te dejo los micrófonos para que te despidas de nuestro auditorio no, pues muchísimas gracias, Pedro, por tu invitación. Igual, eh, muchísimas gracias al auditorio de Census. De igual manera, un saludo al, al maestro Aranda. Y así como lo comentaste, compartimos aulas y seguimos compartiendo temas. Es un gusto, de verdad, compartir eh, ideas, compartir algunas, algunas este, reflexiones sobre estos temas que actualmente estamos trabajando. ¿no? Muchísimas gracias y espero... Eh, que podamos coincidir muy, más, más frecuentemente, ¿no? Muchas gracias. Claro, amigo, pues a todo nuestro auditorio, muchas gracias igual por eh, vernos en estos miércoles de Noches de Census, los esperamos el próximo miércoles, para pues continuar abordando algunos temas de interés, el próximo miércoles vamos a tener por ahí a, a, a algún te tema de, de aspecto financiero, también aterrizado a lo fiscal, que también es bastante importante. Entonces, eh, les agradezco su servidor Carlos Ramírez de la ciudad de Oaxaca y eh, nos vemos el próximo miércoles y los esperamos ahorita a las nueve para efectos de eh, ver nuestro siguiente programa Rompiendo Paradigmas hasta la próxima, saludos